Hola, hola, hola. Si sí, que cuando la a Bueno, buenas tardes a, a todas las personas presentes. Buenos días a los que están conectados desde Latinoamérica. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Me, me dan, me dicen que sí en el panel de control, así que muy bien. Bienvenidos a, a esta sesión donde vamos a dar una, un, una vuelta a, la, a las sesiones anteriores. Vamos a hablar un poquito más de productos, de servicios, eh, de empresas, que no muchas veces es algo que que se habla tanto relacionado con inclusión o con, o con discapacidad. Eh, básicamente, bueno, primero voy a, voy a aprovechar de presentarme. Eh, mi nombre es Andrés Veroy, yo trabajo en la Fundación Descúbreme. Eh, llevo 11 años trabajando en distintas organizaciones sociales y, y antes 13 años en una vida de multinacional de tecnología, Microsoft SAP. Así que eh, un cambio bastante fuerte de una cultura a otra pero muy muy muy interesante eh, tengo 54 años eh, poco pelo uso lentes y hoy día estoy con, con un traje oscuro eh, estaba preparándome para esta reunión y estaba leyendo un reporte de global economy of disability que probablemente muchos conocen del año 2020 eh, donde comentaba que las personas con discapacidad sumaban alrededor de 1,85 billones de personas. ¿No? Una locura. Eh, de hecho, el mismo reporte decía eh, que es más que China completa, ¿No? cuando, cuando siempre hablamos uh, últimamente de China como una potencia económica y un tremendo mercado. Entonces, este, este artículo se preguntaba, y me gustaría partir por ahí con, con, nuestro, con nuestro panel, eh, de por qué las empresas no están tratando a las personas con discapacidad como un cliente, como un potencial generador de ingreso para las empresas, sino más bien es, es el cumplimiento de las reglas del compliance, de las cuotas, ¿no? que, que le ponen los distintos estados a la empresa. Eh, entonces, me, me gustaría partir por ahí un poco eh, cada uno de ustedes, yo lo, bueno, los voy a presentar a cada uno para darle las palabras, eh, pero un poco la pregunta es eh, por qué sus organizaciones están enfocadas en las personas con discapacidad eh, y, y qué cambios han visto en, en dirección a esto, ¿no? a, a, a entender cómo generar productos y servicios para las personas con discapacidad y cómo pueden ser esto un, un, un mercado real y no solo un mercado potencial que venimos hablando a, hace varios años. Eh, me gustaría partir con Jürgen. Jürgen Mense es oficial de inclusión de discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo. Coordina la Red Mundial de Empresas y de Discapacidad de la OIT, eh, una plataforma global de más de 35.000 multi, 35 35 multinacionales perdón, eh, que trabajan para el empleo de personas con discapacidad. Así que Jürgen, te, te doy la, la palabra como, perdón, nada más que hacer una aclaración, somos un montón de panelistas, <ríe> era un tema bien, bien interesante esto entonces le, les pido que no se alarguen demasiado en, en las respuestas. Adelante, Jürgen, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Sí, um, mire, en, yo trabajo en la Organización Internacional de, de, del Trabajo, que es una agencia especializada de las Naciones Unidas. y Nuestro mandato es promover el trabajo decente para todos y esto incluye a las personas con discapacidad. Eh, la, OIT, la OIT tiene ahora ya más de bueno, 104 años y también dentro de la OIT eh, hemos cambiado nuestro abordaje a la inclusión de personas con discapacidad en los últimos años porque inicialmente también muchas veces solamente hombres con discapacidad. Ahora, obviamente, aún más, aún más importante también eh, tomar en cuenta eh, eh, la igualdad de género en la promoción de la inclusión de personas con discapacidad. Pero, principalmente, la OIT, obviamente, tiene el mandato de eh, promover trabajo decente para todos. Eh, ahora bien, eh, hace, no sé, en los últimos 15 años, digamos, hemos entendido mejor que no es suficiente enfocarnos como OIT en eh, la empleabilidad de las personas con discapacidad, es decir, enfocarnos en, el, en la oferta del mercado laboral, sino también abordar eh, la demanda del mercado laboral, y eso significa trabajar más con los empleadores. Y en nuestro caso, el, el, el, el trabajo con los empleadores está liderado por la Red Mundial de, de Empresas y Discapacidad de la OIT, que, que coordino. Uh -huh. eh, ahora mismo tenemos 36 empresas multinacionales en la red mundial y además 35 redes nacionales de empresas eh, inclusivas en todo el mundo, en Latinoamérica muchas en Latinoamérica, también la red eh, iberoamericana de empresas y discapacidad como una red regional, uh -huh. eh, pero también en, en África, en Europa, Asia. En, en todo el mundo hay redes nacionales de empresas y discapacidad. Um, porque las empresas con las que trabajan, trabajamos han entendido que no es una... No es, realmente es un eh, beneficio económico ser o tratar de ser organizaciones, empresas más inclusivas, porque organizaciones más inclusivas pueden generar más ideas, son más competitivos y al final son más competitivos, más, me, mejor en el mercado laboral. Y nosotros en la red mundial, eh, tratamos de facilitar eh, este intercambio de, de buenas prácticas en la inclusión de eh, personas con discapacidad por webinarios, por conferencias, y es cierto que hasta muy poco en, nos enfocamos, obviamente es el mandato de la OIT y también de la Red Mundial, promover el empleo, y el empleo decente de personas con discapacidad. Y al mismo tiempo hemos entendido mejor que es importante también… Abordar el tema de clientes, accesibilidad de clientes, far, para clientes con discapacidad, para consumidores, porque eso también, primero, obviamente es un beneficio para empresas, generar básicamente más, más ingresos. Al mismo tiempo, trabaja, abordar eh, eh, la accesibilidad, la inclusión de, de consumidores con discapacidad, puede generar más empleo internamente en las empresas, porque si una empresa ofrece eh, servicios, productos más inclusivos, también los consumidores con discapacidad pueden entender, bueno, si, si la empresa ofrece eso, tal vez, o es probable, que también ofrezcan un trabajo decente para personas con discapacidad internamente. Ah, excelente, muchísimas gracias, Jürgen, muy completa la, la respuesta. Eh, ahora me gustaría eh, presentar a, a Ana, que la tenemos conectada, eh, entiendo, desde España, vía, vía Internet. No sé si la... Ah, ahí la veo. Hola, Ana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Eh, Ana Moedano, para que todos sepan, ejerce como Vicesecretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social conocida por sus siglas OISS, es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración, eh, especialista universitaria en Igualdad de Oportunidades y magíster en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social. Ana, espero que nos hayas podido estar escuchando, eh, así que la, la, la misma pregunta para ti y cuáles son tus reflexiones al respecto. Muchísimas gracias, Andrés. Y, y, bueno, antes de comenzar sí que quería pediros disculpas, de verdad, por no haber podido estar presencialmente en el día de hoy. Eh, justo ayer me surgió un problema de agenda, tengo que, que salir ahora de viaje y no he podido desplazarme hasta Viena como tenía previsto. Me hubiera encantado veros presencialmente a muchos de vosotros y vosotras nos veo desde antes de, de la pandemia y me ha dado muchísima pena no poder estar ahí presencialmente. Pero bueno, eh, las nuevas tecnologías nos permiten que os pueda acompañar aún así en, en la distancia. Respondiendo a, a tu pregunta, Andrés, eh, desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social somos un organismo de ámbito iberoamericano Americano, los países de América Latina y Caribe, que comparten los idiomas eh, castellano-portugués, junto a Portugal, España y, y Andorra. Y trabajamos en el ámbito de, de la seguridad social y de la protección social en un sentido amplio, todo lo que tiene que ver con pensiones, con atención sanitaria, con servicios sociales y sistemas de cuidados, y también con seguridad y salud en el trabajo. Esto para toda la población de esta región, para los 21 países. Pero tenemos una línea de trabajo que es transversal y que prioriza a las personas con discapacidad y su participación en el empleo, porque ahora mismo es la principal vía de acceso a disfrutar de, de los derechos de ciudadanía y también a… a beneficiarse de, de esa protección social, de esos sistemas de seguridad social que tenemos en la región. Por eso, llevamos ya bastante tiempo trabajando tanto hacia el sector público como hacia el sector privado en esta promoción de la participación laboral de las personas con discapacidad. Como les decía, trabajamos hacia el sector público, con muchos temas de formación, de asesoramiento a instituciones eh, públicas de la región, que son responsables de las políticas hacia las personas con discapacidad, y también hacia el sector privado, con las empresas, para promover que haya empresas inclusivas, empresas comprometidas con la discapacidad. El tema de, de la accesibilidad de los productos que, que estábamos comentando es un tema clave, pero yo y Andrés sí que me gustaría hacer una precisión, porque creo que, que esta accesibilidad de los productos, la inclusividad de los productos hacia las personas con discapacidad es el, si me permitís la expresión, es el paso dos. Hay un paso uno, hay un paso anterior, que es el que los productos estén diseñados para personas consumidoras diversas, no solo para las personas con discapacidad, sino para los distintos usos, las distintas capacidades que puedan tener las personas consumidoras. Las personas consumidoras no somos un bloque homogéneo, que tengamos la misma facilidad de uso, la misma utilidad de cada uno de los productos, sino que hacemos usos diversos. Si os fijáis, las personas que estáis sentadas en el panel, probablemente las sillas en las que estáis sentados tengan un regulador de altura para subir y bajar la silla, ¿sí? Bueno, pues esto es para que personas más altas o más bajitas puedan usarla. Nos hemos acostumbrado a que esto sea una facilidad de uso que tenemos en todas partes y nadie pensaría que esto es para las personas con discapacidad, pero las personas con discapacidad también se benefician. Tenemos, por ejemplo, eh, los grifos, en las cocinas, en los cuartos de baño, los grifos monomando, que simplemente con subir o bajar una pequeña palanca tenemos acceso al agua o cortamos el agua. Las escaleras mecánicas, bueno, pues si se fijan ustedes en la mayor parte de los edificios cuando hay escaleras normales o escaleras mecánicas, la gente toma las escaleras mecánicas porque tiene una facilidad de uso. Y nadie pensaría que eso es para personas con discapacidad. Con lo cual, eh, creo que primero tenemos que, que hacer énfasis en ese paso, que es el del diseño universal, el diseño para todas las personas, teniendo en cuenta que, que somos… Consumidores, consumidoras diversos y que tenemos distintas necesidades, no solo las personas con discapacidad, sino personas que tengan movilidad limitada por cualquier circunstancia, personas adultas mayores, cada vez más personas en situación de dependencia y cada uno, cada una hacemos usos diferentes. Entonces, tenemos que romper esa idea de que hay un único consumidor, un único modelo de consumidor para hacer que las personas que diseñan esos productos, que diseñan esos servicios, entiendan que somos una diversidad de consumidores y que en la medida de lo posible los productos tienen que estar adaptados a todas esas realidades diferentes. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana, y buenísima la, la aclaración, sí, se agradece. Ahora voy a ir a mi izquierda con César. César Buenadicha es jefe de la unidad de descubrimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, Liderando, él lidera el trabajo del laboratorio en la identificación y co-creación de innovaciones y emprendimientos de alto impacto que faciliten la inclusión socioeconómica de poblaciones vulnerables en América Latina y el Caribe. Lindo desafío, ¿no? Muy lindo. Y además, eh, bueno, la unidad de Discovery, descubrimiento, descúbreme, creo que, estamos, creo que somos parte de la familia. Muy bien, muy bien. Eh, muchas gracias, Andrés. Yo quizá quería tres mensajes porque creo que antes Ana... Jürgen han planteado cosas muy relevantes. El primero es una expresión que se utiliza en Estados Unidos, que es el curbside effect. Que es, en Estados Unidos se dieron cuenta de que cuando hicieron las aceras accesibles para que las personas con silla de ruedas pudieran eh, subir a las aceras, se dieron cuenta de que eso no solo beneficiaba a las personas eh, con discapacidad, sino beneficiaba a las madres que tenían el carrito, beneficiaba a las señoras que tenían el scooter, beneficiaba a todo el mundo. Es decir, cuando hacemos un diseño eh, accesible, universal, eh, los efectos que podemos generar sobre toda la sociedad son muy amplios. Entonces, creo que tenemos que pensar en, un, en una mentalidad de abundancia cuando hacemos esto y no una mentalidad simplemente de nicho, ¿no? que creo que eso es lo que nos mata muchas veces, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría un poco, siempre me gusta ser provocador, ¿no? me gustaría pensar que cuando hablamos del involucramiento de las empresas en, en el trabajo con, con crear oportunidades, bien sea como consumidores, como empleados, de personas con discapacidad, hay que pensar en, en lo que es el concepto de, de mercado, ¿no? No solo empresas. Cuando uno dice la palabra mercado ya a uno le da miedo, ¿no? Pero para que algo escale y para que algo se desarrolle y se masifique, necesitamos mercados. Y el, el mercado de, de productos y de empleos para personas con discapacidad existe y hay que, hay que verlo como, como un mercado que hay que potenciar. Y para potenciar un mercado realmente, bueno, hay, hay mecanismos para hacerlo, ¿no? Y un primer mecanismo es quitar las barreras que muchas veces ponemos sin querer... ...para que la gente invierta en esos mercados, ¿no? Entonces, es una primera reflexión, que más que hacer, a veces lo que tenemos que hacer es que dejar de hacer cosas, ¿no? Que, que, que generan a veces hasta miedo, ¿no? Eh, a, la, a las empresas o a las entidades, porque si crean un producto, a lo mejor crean un problema, ¿no? Entonces, eso, eso hay que empezar a, a romper esa, ese tipo de mentalidad, ¿no? Un segundo tema que yo siempre digo es el de la I de innovación y la I de interseccionalidad, ¿no? Cuanta más interseccionalidad, ahí le robo siempre a Gabriel el tema... <risa> Más oportunidades hay, pensemos en personas con discapacidad, adultos mayores, ¿no? ¿Cuántas oportunidades abren allí? Muchísimas. Es un mercado que crece exponencialmente y va a crecer muchísimo más. Ahí entonces cualquier empresa que no quiera entrar allí realmente es que no quiere estar en el futuro de, de, del consumo, ¿no? Y en segundo lugar, el mercado de la innovación, ¿no? porque la innovación nos enseña algo muy importante. Como decía antes Ana, ¿no? y pensemos en toda la tecnología. Cuando uno saca aquí la cosa maravillosa, no sé todo el teléfono, ¿no? cuando sacas el teléfono, ¿no? y uno dice, bueno, pues a alguien se le ocurriría lo de las letras grandes ¿no? para el teléfono, ¿no? y uno ya, cuando ya llega a una cierta edad, dice, qué maravilla que a alguien se le ocurrió eso, ¿no? qué vibre, dice, qué maravilla. O sea, todas esas cosas es puro diseño universal que de nuevo nos beneficia a todos y que creo que se puede hacer desde una innovación eh, pensando en ese producto mínimo que beneficia a todos, es decir, no hacer un diseño solo de máximos, sino también pensar en un diseño de, de mínimos para, para todos y que sea universal. Y el tercer tema que quería decir es un poco el tema del eh, el financiamiento, la financiación de, de la inversión en innovación para alcanzar a las personas con discapacidad. ¿no? Yo creo que hay, hay un espectro en inversión de impacto que se dice, bueno, que… Hay empresas que simplemente invierten para ganar dinero, ¿no? Luego hay invier... empresas, por ejemplo, en temas medioambientales, ¿no? Invierto en, en, en combustibles o fósiles. Luego lo... hay empresas que invierten en, eh, en no hacer daño, ¿no? Invierto en esto, pero no hago daño. Luego inviertes en eso, pero con algunas salvaguardas para asegurar que tienes efectos positivos. Pero realmente para poder cambiar el mercado de cambio climático, invertir todo lo que necesitamos en cambio climático, por ejemplo, las empresas han dado cuenta es una gran oportunidad de mercado, que ahí es donde está el futuro del mercado, que ahí es donde tienen que invertir, porque ahí es donde va a ir el futuro de su rentabilidad. Tenemos que hacer algo similar con personas con discapacidad. Tenemos que dejar de pensar en no hacer daño, en ese tipo de cuestiones y decir, no, el futuro del mercado está aquí, tienes que estar aquí si quieres ser relevante. Ah, excelente. La, eh, la verdad que… Todas las intervenciones dan para seguir hablando un montón, pero voy a, me voy a mantener en mi, en, mi, en mi script, en mi orden. No, Muchas gracias, César. Eh, bueno, dado que mencionaste a Gabriel, vamos a pasar a la derecha a presentar a Gabriel. Gabriel es CEO y fundador de Incluyeme.com. Es una empresa B con foco en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Hoy día opera en Argentina, en Chile, en Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Panamá y Uruguay. Si la lista está actualizada, sí, espero. <ríe> <ríe> eh, me trabaja con más de 600 en, empresas en todo tipo de industria y cuenta con más de 230.000 personas con discapacidad registrada. Eh, además, bueno, Gabriel ha sido reconocido con una serie de, de, de premios, no lo voy a leer todos porque son, la verdad que son, son bastante, eh, pero eh, joven, joven líder global eh, por innovación, eh, así que, bueno, deja, dejarlos con Gabriel y con sus reflexiones eh, al respecto. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Andrés. Lo de joven cada vez me va quedando más lejos. <risa> eh, nada, y yendo al punto que, que mencionabas, ¿no? Del, bueno, entendemos que es un mercado de un tamaño mayor al de China, pero ¿por qué las empresas hoy no están ahí? Y creo que la fundamental respuesta ahí está en el desconocimiento per se que existe sobre lo que significan las personas con discapacidad. Mencionabas el caso de cuotas, donde solamente en algunos países de América Latina hay cuotas y en muy poco se fiscaliza y se, se vela por ese cumplimiento, con lo cual tal vez ahí eh, creo que uno no puede diseñar para lo que desconoce y una de las experiencias que tal vez tenemos es con varias empresas entendiendo qué significa primero discapacidad, entendiendo que eh, si no tienes colaboradores con discapacidad dentro de tu organización, muy difícilmente puedas tener en cuenta las necesidades de este, de este público. Y varios ejemplos ahí es, nos pasa de trabajar con empresas muy diversas. De estas empresas, primero comenzamos a trabajar con un diagnóstico para entender qué están haciendo y cómo están compuestas internamente y cómo es su cultura para luego empezar a trabajar en eh, capacitaciones y posteriormente a que tengan colaboradores con discapacidad dentro de estas organizaciones. Para darle suspenso a la respuesta. O un inicio en un espacio publicitario, ¿no? <risa> eh, ahí una de las cosas que generalmente aparece es, luego trabajar con una organización que ya empieza a incorporar a colaboradores con discapacidad, lo que empiezan a aparecer son nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas implican entender, bueno, qué estamos haciendo con respecto a nuestros servicios y cuán accesibles son. Un par de ejemplos con eso es una de las empresas con las cuales trabajamos, una empresa de bebidas multinacional, y decía, bueno, ¿y cómo distinguen mis consumidores ciegos qué tipo de cerveza están consumiendo? Eh, y dijeron, bueno, ¿y por qué no ponemos braille en el packaging? Y eso lo que hizo fue, primero, testear un montón y decir, bueno, le estoy dando la posibilidad a una persona ciega que en este caso entienda si está tomando una cerveza o de blanca, rubia o del, del sabor que sea. ¿no? Otro ejemplo tal vez con, con esto es, trabajamos con una eh, línea aérea mexicana, una low cost, en medio de, de la pandemia, con lo cual las oportunidades tal vez aparecen donde uno menos los espera. Y eh, una de las dudas que tenían era, bueno. ¿cómo estamos vendiendo tickets aéreos y cómo estamos dando soporte a personas con distintas discapacidades? Y una de las tesis ahí de, del equipo de marketing era, bueno, típicamente las personas con discapacidad no estaban viajando solas, y si logro dar un buen servicio, voy a estar ganando dos asientos, no uno. Y es algo que mi competencia no está haciendo. Con lo cual ahí analizamos todos sus canales de atención y aparecieron oportunidades, diría que prácticamente obvias en muchos casos, donde decían, bueno, yo sí si Quería comprar el ticket lo podía hacer 100% online. Ahora, si quería modificar una reserva, no sabían por qué, tenías que hablar con un agente. Y ese agente también atendía chat, con lo cual estabas gastando mucho más, es mucho más caro atender a alguien en forma telefónica que hacerlo por chat, y simplemente era analizar un proceso y entender, bueno, ¿dónde estaban fallando? ¿Dónde eran los, los puntos de fricción ahí? Y una de las cosas que, que aparecieron ahí era, bueno, ¿puedo incorporar un montón de consumidores sordos que innecesariamente lo estaban mandando un canal de atención telefónica pudiendo hacerlo por chat. Entonces ahí mejorar la experiencia, no solamente de consumidores sordos, sino también de un montón de millennials que no quieren hablar por teléfono. Eh, una de las experiencias ahí es, si diseñas para los extremos, los medios también funcionan. Entonces la invitación a las empresas es, pensemos en los extremos, porque vamos a estar ganando en este caso un mercado, haciendo las cosas bien. Y otra parte clave de esto es, justo antes Ana mencionaba, el diseñar para personas con discapacidad. Y uno de los aprendizajes es hacerlo con, además de para, donde ahí el aprendizaje va a ser muchísimo más rápido y vas a evitarte muchos errores al momento de decir, ok, ¿por qué sueño en esto? Y tal vez las respuestas las tienes mucho más cerca de lo que pensabas. Uh -huh. oh, excelente, buenísima la, la, la experiencia que comentas. Y hablando de extremos, ahora me voy a ir al extremo de la mesa. <risa> Para presentar a EduRne, EduRne Álvarez de Mon es responsable de los programas internacionales del Grupo Social 11. Para, la, para los que no saben, el Grupo Social... ¿No? Me, me equivoqué. Es ah, Natalia. Ups. Bueno, bueno, bueno. Ahí, ahí EduRne aclarará entonces su rol en el Grupo Social. Eh, nada más comentar que el, el Grupo Social es, es un una tremendo grupo en España, súper eh, importante que además de fundaciones tiene empresas, eh, y es súper interesante lo que hace. Eh, bueno, ahí Eduardo nos contará. Eh, profesora de Innovación Social, ¿eso está bien? ¿O sí. ¿tampoco? <risas> te ríes, te ríes. <risas> y licenciada en Administración y Dirección de Empresas. ¿No? Adelante, Eduardo. <risas> eh, muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, efectivamente, por aquello de que no somos dos personas, pero lo bueno también que tenemos es que trabajamos en equipo, y, cuando, y no hay mayor problema, pero... Decías, nosotros somos diferentes. Sí, probablemente porque nosotros somos un grupo, un conglomerado, que también lo que nos caracteriza es que tenemos un grupo de compañías. Un grupo de compañías que es totalmente, trabaja en el mercado en España, somos al final el cuarto empleador de España. ¿Qué significa eso? Que nosotros trabajamos con personas con discapacidad, para personas con discapacidad, pero no, no de manera excluyente. Dentro de las 75.000 personas que formamos grupos social 11, más del 50% tenemos una discapacidad. Eso, en cierta manera, y un poco parafraseando a todos, porque ser la última siempre hace que puedes ir cogiendo de cada uno, pero también te, van ido, te han ido repitiendo ideas. <risa> Tenemos esa capacidad de identificar las necesidades de los clientes, porque nosotros estamos ahí. Pero sobre todo porque no entendemos una compañía como una compañía que emplea a personas con discapacidad o una compañía que da servicios a personas con discapacidad. No, entendemos una compañía como un proyecto completamente global, 360. Una compañía que genera empleo de manera indirecta, genera negocios con sus proveedores, una compañía que tiene accionistas, unas compañías que tienen clientes, unas compañías que la discapacidad tiene que estar de manera transversal en todas estas áreas, porque si no, siempre perderemos el foco en algún momento. Porque, como decía Ana, luego decía Gabriel, y bueno, creo que en esencia lo hemos dicho todos, no se trata de hacer clientes, para persona, eh, clientes productos para personas con discapacidad, sino con las personas con discapacidad. Y yo, de todo lo que se ha hablado en la mesa, hay una cosa que sí que he hecho de menos. En ningún momento hemos hablado del trato A del servicio, la experiencia cliente, la experiencia empleado. Hoy por hoy todos somos conscientes que los intangibles son fundamentales. ¿Y dónde está esa experiencia? Es muy distinto y probablemente, y esto no es por querer hacer promoción de nuestros propios productos, pero a mí los hoteles y la unión tienen todo tipo de productos y servicios para personas con discapacidad, pero lo que realmente te hace diferente es que tú llegas ahí y eres un cliente más como otro cualquiera. Tienen esa capacidad para detectar esa necesidad, pero esa necesidad que no solo va porque tú tengas una discapacidad, esa necesidad, y probablemente estoy muy, hablando muy rápido y el intérprete de lengua de señas se está acordando toda mi familia, eh, esa necesidad que va implícita a todos los clientes, esa capacidad de, de mirar de esa manera distinta. Entonces, yo creo que de todo lo que hemos dicho, que estoy totalmente de acuerdo, esa parte es la que, que estaría bien añadir y, y que no se nos vea como etes. Porque eso te pasa mucho cuando tú llegas a, a una empresa que no se siente cómoda con la discapacidad, en parte por ese miedo de errar, no se saben ni cómo referir a ti. Al final dices, soy la misma persona que se está probando la ropa que el de delante. O sea, entonces, tampoco nos volvamos todos con tanto miedo y tanta barrera. Y creo que eso es lo que en ONCE nos hace un poco distintos, que es que nos lo creemos. Nos creemos que las personas con discapacidad somos clientes, las personas con discapacidad somos trabajadores y básicamente estamos en toda la sociedad. Y eso, cuando trabajamos con las compañías, también nos permite que cuando trabajamos en joint ventures o en, en, en, en proyectos juntos nos lo vamos trasladando a otros. A mí me encanta ver cómo Repsol empezó con una gasolinera, con un proyecto que ellos llaman de capacidades diferentes e inclusión de personas con discapacidad. Y hoy por hoy también hacen bandera de ello. Nuestras gasolineras son inclusivas, pero es que yo estoy en España, pero estoy en Perú y en Lima busco una gasolinera de Repsol porque sé que tengo un baño. E ellos realmente se lo han creído y no es... Cuando tú lo haces desde el principio no es mucho más caro, que es lo que todo el mundo dice. La inversión, bueno, la inversión sí, sí, sí. también es depende de cómo empecemos y tampoco podemos pretender ser 100% por por accesibles de un día para otro. Pero sí, darnos cuenta de que... Hay que ir un poquito más allá del enfoque de, de la pena, con el enfoque de, de oye esto es factible, es posible y sobre todo es una buena decisión. En 2050 en la región va a haber prácticamente el doble de personas adultas mayores con un poder adquisitivo relevante. Y, y por otro lado es un tema de justicia. No, eh, eh, excelente Durne. Ahí, creo que hay que Aquí, Eso. Ahí me escuchan, sí. No, excelente Dunne, yo doy fe además porque me he quedado en, en los hoteles y y es impresionante, impresionante el, el, la gente que trabaja ahí, la, la accesibilidad que tienen, la, las habitaciones que tienen. Eh, sí, así que doy, doy completa fe que todo lo que dice Durne es verdad. <ríe> así que buenísimo. Eh, tomando, tomando alguna de tus palabras, yo quiero hacerle uh, una pregunta a Ana. Eh, hablaba recién de Durne de inversión, da un ejemplo de Perú. Eh, y yo sé que Ana tiene experiencia en, en, en toda Latinoamérica o, o en la gran mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Cómo, ¿Cómo se avanza en esto, Ana, eh, con las diferencias sociales de ingreso, eh, de educación que tiene cada país en Latinoamérica? Pues la verdad que, que esas brechas sociales enormes que tenemos en la región, Andrés, dificultan mucho esa, esa inclusión de las personas con discapacidad. Son uno de, de los grandes obstáculos que, que encontramos en la región. Pero aún así, poco a poco, se está avanzando en estos temas, tanto desde las propias instituciones públicas, como desde las empresas privadas, cada vez hay más empresas que están poniendo en marcha eh, programas de promoción del empleo de las personas con discapacidad y también que están teniendo en cuenta esa diversidad a la hora de diseñar sus productos y, y sus servicios. Quería contarte también que, que bueno, pues en esta línea de promoción de ese tipo de productos, de ese tipo de servicios, desde la OIS estamos eh, impulsando la red de centros CIAPAT, los Centros Iberoamericanos de Autonomía Personal y Productos de, de Apoyo Tecnológico. Específicamente para personas con discapacidad, para personas adultas mayores. Sería ese paso dos que comentábamos antes. Uno sería el diseño universal y después esos productos ya más específicos para las necesidades particulares que puedan tener las diferentes personas. Esta red de centros eh, pues, copia un poco lo, el modelo de, de centros que hay en España, el, el centro CEAPAT, pero también en otros países europeos, en Estados Unidos, en Canadá, Australia, etcétera, y lo, lo acerca ese modelo a, a distintos países latinoamericanos. Comenzamos en, en Argentina en el año 2010 con un pequeño centro dentro de las instalaciones de la propia OIS y después nos hemos ido extendiendo a otros países. Ahora mismo tenemos un centro CEAPAT también en Santiago de Chile, otro. En, en Colombia, en Bogotá y, bueno, recientemente hemos abierto otro en, en Brasil, en Salvador de Bahía y estamos preparando nuevos centros también en, en otros países de la región que quieren trabajar en, en estos temas de diseño universal y, y productos de, para, de apoyos tecnológicos para personas con discapacidad. En esta red de centros lo que intentamos hacer es eh, suplir un poco esta brecha social que tenemos para acceder a ese tipo de, de productos. Eh, Saben ustedes que, que hay productos específicos que son costosos, que son difíciles de encontrar. Entonces, en estos centros lo que tenemos en primer lugar es un espacio de exposición, un espacio en el que las personas pueden llegar, pueden tocar los productos, pueden probárselos, pueden ver si esto les funciona o no. Son servicios Completamente gratuitos. Las empresas nos ceden de manera gratuita sus productos para que la gente los pruebe, para que la gente vea si eso se responde a, a las necesidades que tienen o no. Y nosotros ofrecemos también el asesoramiento de personas especialistas. Tenemos distintos terapeutas ocupacionales, arquitectos, etcétera, que nos están dando apoyo en esos centros para que la gente eh, pueda ver la, la diversidad de productos que, que existen. Les ofrecemos asesoramiento también a la hora de encontrar esos productos, porque nosotros obviamente no, no vendemos nada, simplemente les ofrecemos la información, porque a veces, eh, sobre todo en determinadas regiones, es difícil incluso el acceso a la información de qué productos pueden estar eh, disponibles. Les apoyamos en ese proceso de encontrarlos. Informamos también… Eh, y formamos, si me permiten, es esa doble vertiente, formación e información, eh, también a universidades, a, a estudiantes eh, de temas de diseño, de temas de arquitectura, de distintas áreas, para que tengan en cuenta esa diversidad de, de los consumidores, esa diversidad de que tienen que contener los productos, que, que tienen que contener los servicios. Y también les ayudamos en esa fase de testeo de los productos y de los servicios que están diseñando esto, como en, en las, los dos últimos centros, tres últimos centros CIAPAD que hemos abierto, ha sido en colaboración con distintas universidades. Nos beneficiamos también de que las propias universidades tienen estudiantes que están desarrollando sus proyectos en estas líneas, con lo cual eh, desde los propios centros CIAPAD también se están diseñando productos accesibles, productos inclusivos que tienen en cuenta esas diferentes necesidades y también productos que son específicos para los distintos tipos de, de discapacidades. Con lo cual cumplen un, una función eh, bastante variada. También nos ayuda a difundir ese mensaje, la, la página web de la red de centros TIAPAD, de manera que, que con esta región tan variada que tenemos en, en América Latina y Caribe, con esas distancias tan enormes, las personas puedan acceder a la información a través de la página web. Tenemos un catálogo de todos esos productos eh, accesibles, productos inclusivos, productos también específicos para personas con discapacidad que se puede visitar a través de la página web, de manera que las personas tengan una mejor idea de qué productos eh, pueden resultarles útiles para cumplir sus necesidades aunque se encuentren en regiones más, más remotas. Es cierto que, que algunos de estos productos son bastante costosos, sobre todo los ligados a, a las nuevas tecnologías. Cada vez se están, digámoslo, eh, democratizando más, al, al haber más demanda, hay más oferta también. Y hay eh, bueno, pues distintos proveedores, eh, y esto está abaratando los costes, pero eh, siguen siendo productos costosos. Al mismo tiempo, estamos viendo cada vez más productos que, que son de ámbito gratuito, que distintas entidades están poniendo a disposición de las personas con discapacidad, y esto es una ayuda importante también. Y desde los propios sistemas de seguridad social, desde los mecanismos contributivos, también cada vez más se está colaborando a que, sobre todo las personas con discapacidad, que tienen un nivel menor de ingresos, puedan acceder a este tipo de productos a este tipo de, de tecnologías en, en mayor medida también las personas adultas mayores personas en situación de dependencia pues son productos que se están extendiendo a un número mayor de personas excelente ana muchas gracias y, y en el mismo mismo tema relacionado quería consultarle a césar porque el, el bitlab eh, uno de sus grandes objetivos es replicar iniciativas también en todo el continente eh, ¿Cómo, ¿Cómo se trabajan estas diferencias entre los países y cómo, cómo se proyecta esto en dos, tres, cinco años en, en el trabajo del BitLab? Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos también a Gabriel, un gran ejemplo de cómo podemos apoyar a, a replicar. Yo creo que hay, hay varios mecanismos que, que es importante ver, ¿no? Lo primero es tender puentes entre distintos eh, mercados. Perdón que hable de mercados, pero yo con la línea. Europa con América Latina, lo estamos viendo. Todas las oportunidades que hay, que decía Ana ahora, o que estamos trabajando con la Fundación 11 ¿no? O de Estados Unidos con América Latina. O sea, en temas de, de inclusión, creo que reinventar la rueda no tiene ningún sentido. O si sea, alguna vez lo tiene, yo creo que no tiene ningún sentido y tenemos realmente que ir a ver cómo podemos acelerar eh, la, la, el desarrollo de tecnologías probadas ya en ciertos mercados, ¿no? América Latina es muy diverso, y eso es verdad, eso es, eso es algo que uno tiene que entender bien, y si metemos Caribe todavía más diverso todavía, ¿no? Entonces, a veces no es tan fácil el, el, el trabajar en esa réplica. Pero yo creo que hay dos otros elementos clave. El primero, vuelvo siempre a lo mismo, ¿no? El tema de, del financiamiento, ¿no? O sea, es clave que cuando queremos entrarle a, a este tipo de réplicas, encontremos un mecanismo que permita sostener, antes hablaba Ana, el tema del costo de productos que son caros, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo vamos a trabajarlo, no? Bueno, pues… Como banco, pues trabajamos con muchas entidades financieras, ¿no? A lo mejor no es solo la entrada por el producto, también es la entrada a través de la institución financiera para, para, para generar un producto específico de crédito, ¿no? O a través de la entidad pública, creando algún mecanismo típico, de, de, perdón, de subsidio o de, o de crédito, ¿no? Es decir, hay que ser muy creativos en el mecanismo en el cual se traslada eh, la, la disponibilidad eh, de, de, para adquirir el producto a, a las personas, ¿no? Y eso no es fácil. En segundo lugar, yo creo que es muy importante... Eh, y aquí también un poco siendo disruptivo, no trabajar en islas. ¿no? Yo creo que a veces cuando uno trabaja en el mundo de la discapacidad eh, se mete una isla, ¿no? en un continente que es el mundo de la discapacidad y, y no se conecta con el continente de incubadoras, aceleradoras, eh, redes de negocios, ¿no? eh, que está allí ¿no? y al final estás hablando de lo mismo pero como con una puerta cerrada. Entonces yo siempre invito a la gente a abrir la puerta porque a lo mejor el que te va a permitir otro país es la incubadora, aceleradora de turno o la, o la entidad tal. ¿no? Entonces, es a través de esas redes de, de entidades que no son tan inmediatas para ti, donde yo creo que existen muchas eh, oportunidades de trabajo. Excelente. Buenísimo. Eh, Jürgen, te quería consultar, en, en bueno, en la, tú comentaste de la red de, de empresas, eh, yo he escuchado, por ejemplo, que L'Oreal, eh, ha desarrollado productos específicos para personas eh, con discapacidad. Pero, pero un poco que nos cuentes un poquito más qué eh, ejemplos concretos has tenido con el trabajo de las empresas eh, y qué productos y servicios concretos podrías destacar en esta conversación. Muchas gracias, Andrés. Eh, antes, de, antes de responder a tu pregunta, me olvidé mencionar que eh, hace tres meses, creo, eh, lanzamos una nueva versión eh, de, nuestro, eh, de nuestra herramienta de autoevaluación para empresas. Y por primera vez esta herramienta eh, incluye eh, preguntas sobre consumidores. Son este, esta, esta, esta herramienta de autoevaluación se, se usa a nivel nacional. Al, al mismo tiempo, es para empresas multinacionales para que puedan comparar su desempeño en el tema de discapacidad país por país. Y como mencioné inicialmente en la red mundial, no trabajamos hasta ahora tanto en, en el tema de consumidores, pero también sí en la, eh, en la herramienta eh, pre, eh, nueve de, los, eh, de las 47 preguntas se enfocan en los consumidores. Entonces, eh, les invito a eh, consultar esta, también esta herramienta de autoevaluación. Está libremente, está públicamente eh, accesible en la página web de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad. Y justamente ayer me confirmaron que también hay una eh, eh, versión en, en, eh, en español, porque hasta ahora está disponible... En, en inglés, sí. En inglés, sí. sí. Y en, los, en las próximas semanas también en español para también alemán, francés. Um, sí, entonces, como uh, tuve que <risa> hacer un poco de mini investigación sobre los, <risa> los, los productos inclusivos o servicios accesibles dentro de la membresía de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad, como mencioné, tenemos por el momento eh, 36 empresas multinacionales en la red, y Durne mencionó eh, Repsol, eh, que también es, es eh, miembro de la red mundial, pero les, eh, me gustaría eh, hablar un poco sobre tres ejemplos de, de tres empresas que son miembros de la red mundial. Eh, primero, bueno, L'Oreal, como mencionaste, eh, Andrés, eh, desarrolló un pintalabios motor. motor el español no es mi, obviamente no mi idioma <risa> motorizado, <risa> motorizado. y eh, voy a leer un poco de los puntos que tengo aquí. Eh, este, este pinta labios eh, tiene sensores de movimiento inteligentes incorporados que reconocen eh, patrones de temblores y movimientos involuntarios. Entonces, les, eh, este, este pinta labios eh, ayuda a las personas que ¿no? tienen dificultades um, con, eh, con, con sus, bueno, principalmente el movimiento de su de sus, de sus manos y el dispositivo se ajusta a esos ritmos para ayudar en la aplicación constante de maquillaje, que es súper interesante, se llama HAPTA. Um, otro ejemplo de una de las empresas de la red mundial de, um, de la OIT es GSK, Glax, Glax, GlaxoSmithKline, ¿no? eh, la empresa farmacéutica que ganó en Australia, bueno, obviamente hablamos aquí sobre <ríe> Latinoamérica, pero hay, hay productos en todo el mundo, todo, todo el mundo y también buenos en Australia, parece, y eh, es un cierre integrado para una crema o un gel que se llama Voltaren Osteo, y lo interesante es que fue certificado por los usuarios con discapacidades eh, en concreto una organización en Australia que se llama Artritis Australia y es en diseño intuitivo la tapa se puede abrir con una simple acción y puede usar grandes movimientos motores como la palma de la mano o el borde de un escritorio, entonces muy, eh, muy fácil de abrir y el último eh, ejemplo que me gustaría eh, presentar eh, eh, tiene que ver con, el, con la atención al cliente y, por ejemplo, Standard Chartered Bank, otra empresa de, en nuestra red mundial, usa más y más lengua de señas india en, en sus sucursales. Eh, por el momento, en cinco ciudades indias eh, trabajan 13 empleados que dominan el lengu, lengua, la lengua de señas india y también el banco está creando vídeos sobre los sobre sus productos con eh, lengua de señas indias y, y tiene una línea directa para personas con discapacidad es, son unos bueno tres ejemplos um, y los ejemplos de repsol pero creo que hay muchos más ejemplos y tenemos 36 um, um, empresas pero es bueno saber que como dije Normalmente trabajamos más en, en como, eh, generar más acceso al trabajo y promover el la, la, la, la, la, la, la carrera de los trabajadores dentro de las empresas, pero es muy bueno eh, ver que también sus productos y servicios se vuelven más inclusivos y accesibles. Bueno, muchas gracias, Jürgen. Ahora vamos a cambiar a, a Gabriel. Gabriel. Eh, eh, y Gabriela, a mí me gustaría preguntarte por eh, las barreras de un emprendimiento como, como el tuyo, como una organización como la tuya, porque no, normalmente siempre se hablan de los casos de éxito, ¿no? Eh, y se hablan de las maravillas y lo bien que nos va todo, y qué sé yo. Pero todos, todos sabemos que por cada intento hay exitoso, hay una serie de, de intentos no exitosos. Entonces, lo, lo que tú quieras compartir libremente de, eh, en este mundo de, de la discapacidad. ¿Con qué barreras te encontraste? ¿Cómo pudieron enfrentarlas? Eh, ¿Y alguna recomendación por ahí para alguna persona que no esté escuchando eh, y quiera seguir el, el camino de crear una organización en, en esta dirección? Eh, bueno, si es para escuchar fracasos, avísenme si tienen tiempo, porque eh, <risa> creo que podemos ahí no, hablar de largo y tendido. Eh, dicen que el éxito sirve de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Eh, así que en eso tal vez nos consideramos muy exitosos, de haber fracasado con muchas cosas, ¿no? Y eh, este año nosotros estamos cumpliendo 10 años de, de haber lanzado Incluyeme, y para bien creo que muchísimas cosas han cambiado en América Latina con respecto a lo que significa crear algo vinculado a eh, trabajar con una población, que es la población de personas con discapacidad, y por otro lado, combinar eso con un mundo más de startups que, como César mencionaba, muchas veces tiene una lógica donde, dependiendo de donde hablemos, éramos eh, cada vez que estamos en reuniones startups, somos los más hippies del grupo. Es como, bueno, ahí llega la gente de Incluye, me abrazo, corazones, y unicornios. Eh, y creo que nos estamos perdiendo ahí de ver, eh, en este caso, las oportunidades que hay al momento de diseñar soluciones para mucha gente que está necesitando que esas soluciones pasen. ¿no? Y eh, tal vez ahí en comunir esto es los tiempos, y un gran aprendizaje es, nos pasa de haber visto y visitado y intentado trabajar con empresas mucho, muchas veces. O sea, creo que eh, somos una empresa de perseverancia y tal vez el mayor aprendizaje ahí fue entender que los tiempos de las empresas no son nuestros tiempos. Hay procesos de toma de decisiones que llevan mucho tiempo y procesos que también requieren cierta madurez en ciertas temáticas por parte de las empresas donde tal vez estábamos muy temprano en esa conversación y hoy cada vez más hay más empresas firmando compromisos como Valve 500 uh -huh. eh, o entendiendo, yo lo mencionaba, muchas iniciativas que, que están siendo parte de estas organizaciones que no tocan América Latina y no la tocan porque generalmente vengo a trabajar en consumo masivo y América Latina es típicamente el 7% de lo que es el mercado global de donde se atiende, ¿no? Entonces, eh, no muchas empresas lo, lo entienden como una posibilidad de, yendo a, a un laboratorio de innovación donde trabajando en, en Procter Gamble tenía una, una directora que decía si no prueban cosas, en, en este caso era en Argentina, que significa el 1% de la facturación global de Procter Gamble no la van a, poder, a probar en ningún lado. O sea, si prueban algo acá y funciona, lo escalamos al resto del mundo. Exacto. Si prueban algo acá y no funciona, no van a fundir la empresa. Con lo cual, no tienen excusas para no probar. En línea con eso, eh, y como reflexión, no es no podemos hablar de vida independiente si no estamos proveyendo de servicios y de productos que sean accesibles para las personas con discapacidad. Este año eh, estamos publicando ahí... el eh, una encuesta, eh, o los resultados, mejor dicho, de la encuesta que se llama el ADIS, que fue la primera encuesta que corrimos en, hoy con 17, perdón, respuestas de 17 países de América Latina, más de 4.000 respuestas sobre discapacidad, perdón, más de 4.000 personas encuestadas sobre discapacidad. ¿Qué significa vivir con una discapacidad en, en la región? Y aparecían como tres grandes temas siempre, ¿no? El primero, 76% de las personas encuestadas no tenían trabajo, más del 90% estaban buscando empleo y más del 70 consideraban de que la educación hoy por hoy no estaba siendo accesible para estas personas, y que necesitaban, producto de estar por fuera del mercado laboral durante mucho tiempo, poder acceder a una educación que sea de calidad y que tenga parámetros mínimos de, de accesibilidad. En línea con eso, hay tal vez dos iniciativas, el primero es cómo se trasladan las personas con discapacidad en nuestra región Hoy estamos cobrando un impuesto enorme a las personas con discapacidad al momento de buscar trasladarse. Nuestros sistemas públicos por lo general no son accesibles y eso hace de que sea más caro trasladarse por una persona con discapacidad que por una persona sin una discapacidad. Perdón si me acelero para el, el intérprete, perdón. Eh, ¿qué, ¿Qué significa esto? es hoy las economías cada vez están usando más economías de plataformas y junto con el Banco Interamericano de Desarrollo tuvimos una iniciativa con Uber y Cabify para entender tres cosas. Primero era cómo es la experiencia de pasajeros y pasajeras con, con discapacidad y de drivers al momento de llevar a personas con discapacidad. Luego tratar de llevar conocimiento y por último tratar de que las plataformas sean fuente de ingresos también para las personas con discapacidad. Y ahí aparecen un montón de, de dudas, y en este caso drivers que decían bueno, ¿puedo llevar un perro al lazarillo o no? Y... Muchas personas ciegas nos decían, me pedían que deje el perro abajo del auto. Eh, o la silla de ruedas le preguntaban si tenían que subirla o no. Entonces decía, bueno, mira, si me llevas a mí y no llevas mi silla, va a ser difícil que, que esta travesía la terminemos separados. ¿no? Eh, llevamos conocimiento y hoy tenemos en la ciudad de Buenos Aires más de mil conductores con discapacidad generando ingresos vía estas plataformas. Con lo cual es entender, y cuesta muchísimo trabajo eh, hacer que estas cosas pasen, pero es entender que si le damos el tiempo para que las organizaciones tengan la madurez de entender de qué estamos hablando y las oportunidades que eso conlleva, definitivamente las cosas van cambiando. ¿Qué significa entender esto? Es entender de que las personas con discapacidad primero pueden ser parte, de, en este caso se llaman socios conductores, y que también son tus pasajeros, y que si brindas una buena experiencia, le vas a ganar la competencia. Hoy ahí llegaron dos plataformas nuevas el año pasado a, a trabajar en Argentina, Dos de ellas no eran accesibles para lectores, para lectores de pantalla. Listo, estás fuera del mercado de las personas que en este caso utilizan lectores de pantalla para poder usarlas. ¿no? Por último, y lo que es educación, eh, de vuelta junto con el Banco de Microdesarrollo Desarrollo, eh, estamos formando a personas con discapacidad en tecnología. Y como decía Jürgen, es entender qué está demandando el mercado laboral. Y en base a eso, hoy el sector de tecnología es un mercado muy dinámico y muy ávido de, de buscar talento. Ya llevamos formadas a más de 3.000 personas con discapacidad eh, en tecnología, con cursos donde tenemos a personas ciegas, personas que necesitan intérpretes, y en este caso te, tuvimos en, en una sesión intérpretes en lengua de señas chilena, en lengua de señas argentina y lengua de señas venezolana. Y creo que lo que significa tal vez la, la exclusión y, la, y, la, y en este caso la interseccionalidad se empieza a resolver con conocimiento. En casos de una beneficiaria decía, mira, yo no sé por qué quedo afuera de una entrevista laboral, si quedo afuera por ser mujer, si quedo afuera por tener una discapacidad, si quedo afuera por tener más de 50 años, lo que sí sé es que, o por ser migrante también, Decía, lo que sí sé es que la combinación de cualquiera de estas cuatro cosas hace que yo llegue a una entrevista laboral y sepa que estoy afuera qué buscamos hacer con tecnología es, en este caso, es un sector donde busca skills, y si la persona tiene las habilidades que el mercado laboral está necesitando, muchas veces esa inclusión pasa, de facto, por tener los skills que las empresas están necesitando. Ah, excelente. No, muchísimas, gracias. muchísimas gracias, Gabriel. Eh, Edurne, eh, yo quiero, si nos puedes ayudar a, a entender la perspectiva desde la sociedad civil, ¿no?, dado que tú trabajas en un, un grupo social, hemos hablado en esta conversación de empresas, de emprendimiento, eh, de productos, de negocios, eh, ¿cómo, ¿cómo juega la sociedad civil en esto? ¿Cómo, cómo juega un grupo social eh, para, para que esto se haga realidad? Bueno, nosotros por un lado nos llamamos Grupo Social 11, pero somos sociedad civil igual que cualquier otro. El, igual que cualquier persona, o sea, somos todos sociedad civil. Y, de hecho, de todo el discurso que estábamos hablando, y que es una maravilla ir escuchando los puntos de vista, yo hay un punto que sí que creo que es muy relevante. En discapacidad a veces hablamos de silos. César hacía un poquito referencia de cómo la discapacidad va como el gueto. Eh, es importante que trabajemos la discapacidad todos juntos, las compañías, las empresas, y sí, si por eso, por la parte de grupo social, somos sociedad civil, sí, nosotros, dentro de las iniciativas del Grupo Social 11, sabéis que llevamos mucho tiempo trabajando en España y probablemente el trabajo conjunto con las organizaciones de personas con discapacidad que están presentes en nuestros diferentes órganos, en Fundación 11, pero también el trabajo con las compañías, el trabajo con las universidades, el trabajo con todos los actores. Porque si dejas un actor fuera o no buscas efectivamente la innovación o la financiación o la actividad en todos los ámbitos, te vas a quedar totalmente excluido o no vas a desarrollar todo en potencia porque tú solo no lo vas a poder hacer, te vas a tener que apoyar en otras entidades y tienes que conseguir colocar el discurso de la discapacidad en, en todos los ámbitos, porque si no, siempre pasará que evolucionaremos y nosotros seguiremos detrás. No se habrán tenido en cuenta los requisitos, o no los requisitos, sino las necesidades de las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, desde luego, nosotros creemos mucho en la palabra alianza y creemos mucho en la palabra aprendizaje. Al final, efectivamente, y como te comentaba Natalia y Javier, la Fundación 11 América Latina lleva 25 años trabajando y también el propia, la propia Fundación 11, la propia 11, el propio Unión hemos ido haciendo nuestros pinitos en, en la región, en Latinoamérica. Sin lugar a dudas, el tener un idioma común es mucho más que un idioma común. Son unas cuestiones culturales y también es una oportunidad, es una oportunidad de aprender todos. Decíais, el desafío de salir a, la, a, a los diferentes países, por supuesto. La región es súper amplia, es muy, muy variada y lo que sirve en un país no tiene por qué servir en otro, lo que sirve en el Caribe, dentro del propio Caribe, hay las propias diferencias. Nosotros ahora estamos en un proceso de la mano del BitLab de un poco ver cuánto de nuestra experiencia es transferible, cuánto es adaptable, qué, qué, qué es lo bueno que se tiene que quedar y, y qué es lo que tenemos que evolucionar y aprender de manera conjunta. Y hablamos de compañías, trabajamos con compañías con las que trabajamos en España pero, y trabajamos con compañías con las que están solo en un país concreto. Por supuesto, las empresas, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Gabriel, tienen también sus tiempos. Hay veces que es difícil colocar un…, un cuando llevas mucho tiempo de cultura, de cultura com, de compañía, de una discapacidad a un puesto, o, o no tener en cuenta que una persona puede ser tu cliente, eso es irlo trabajando progresivamente y conseguir entrar en la agenda. Conseguir entrar en la agenda para que no solo seas, formes parte de la parte de sostenibilidad social, entonces eh, sino que se te vea como un cliente. Y en todos los proyectos, sin lugar a dudas, tienes que tener en cuenta a las organizaciones de personas con discapacidad y a las propias personas con discapacidad. Porque pretender hacer algo para las personas con discapacidad sin tenerlas en cuenta en ninguna parte del diseño, algo falla. Volvería a hacer, a hacer las cosas desde la teoría y el papel todo lo aguanta. Entonces, eh, es un proceso conjunto y es un proceso que nosotros, desde luego, siempre intentamos que, que todo el mundo pueda tener la mayor voz, pero como decía, de todos los actores, no, no únicamente con el foco en discapacidad sino intentar extrapolarlo a los diferentes ámbitos. Ah, excelente. Eh, la verdad que un, un panel de lujo, yo estoy feliz con esta conversación. Creo, creo que además, no, no sé si van a coincidir conmigo, pero eh, es, es como renovador eh, escuchar todo lo que se hace, las acciones concretas, los productos concretos, las alianzas concretas eh, y sentir que estamos avanzando, ¿no? sentir que que, que estamos construyendo un, un mundo mejor con, con, con una mayor integración de las personas con discapacidad. Así que yo la verdad me voy muy contento, les agradezco muchísimo eh, todo lo que han comentado, todo lo que han dicho. Eh, todavía nos quedan dos días de, de evento, así que aprovechemos también de, de, de conversar en otros, en otros ámbitos y, y seguir avanzando en, en la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Qué dicen? Me está diciendo que rellene 10 minutos. <ríe> bueno, vamos a aprovechar entonces, le vamos a dar dos minutos a cada... Soy muy rápido con las matemáticas yo. ¿eh? Le vamos a dar dos minutos a cada invitado para que dé unas ideas al cierre. ¿Qué, ¿Qué concepto les gustaría dejar en, en las personas que nos están escuchando? Eh, vamos a empezar con Ana. Eh, sí, te, te pongo en este aprieto. <ríe> No, yo reiterar simplemente, Andrés, lo que comentaba de, del diseño universal para, para todas las personas, como idea que tenemos que trabajar con sobre todo con las personas que se encargan del diseño, tanto en las empresas como en el paso previo, en, en la etapa educativa, con las universidades, con los centros de, de diseño, que entiendan que, que esa ciudadanía, esa, esos consumidores a, a quienes se están dirigiendo no tienen unas características únicas y, y determinadas, sino que tenemos que tender más a hacer productos que puedan usar eh, todas las personas. Cada vez más es estamos viendo el uso del de teléfono móvil, del de celular, como herramienta que también nos ayuda a hacer más accesibles otro tipo de productos, no solamente a través de los códigos QR, que hemos visto ya en muchas ocasiones, sino todas esas aplicaciones eh, para móviles que estamos viendo para encontrar desde restaurantes accesibles a transportes accesibles, como comentábamos antes. Bueno, pues Una amplia variedad de, de servicios que están ya en la palma de nuestra mano y que no necesitamos un dispositivo específico para, para poder eh, localizarlos. Y, y, bueno, pues ese trabajo desde, desde el ámbito educativo. Eh, en segundo lugar, también el, el tema de, de abaratar costes, que, que es cierto que hay productos muy caros, pero hay otros que es simplemente ponerle interés, ponerle intención y tener en mente esos criterios de, del diseño universal y, y para todas las personas. Eh, las personas con, con discapacidad, las personas adultas mayores en situación de dependencia, etcétera, son un mercado enorme, efectivamente, eh, y, y supone un ganar-ganar para las empresas que, que lo están teniendo en cuenta. Eh, muchas veces, en el ámbito del empleo de personas con discapacidad, hacemos mucho énfasis en que hay que contratar personas con discapacidad, porque si las empresas se dirigen a un, a un público, a un consumidor con diversidad, también los propios equipos tienen que ser diversos bueno pues tenemos que tener ese punto de vista en cuenta también desde el ámbito de, del consumo y en tercer lugar ya para terminar eh, reiterar lo que mencionaba Edurne que me parece clave el trabajar con las propias personas con discapacidad en todo este proceso no podemos hacer productos para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad y no son las personas con discapacidad las personas adultas mayores y otro tipo de, de colectivos que puedan estar incluidos dentro de, de ese diseño universal. Universal. Solo así nos estaremos asegurando de que hacemos productos pues, lo más inclusivos posibles que, que cubran las necesidades del de mayor número de población posible. Solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Eh, Jürgen, tus dos minutos. <risa> ok, gracias. No, me um, me, gusta, me, me, me gusta, gustaría destacar algo que, se, que César dijo, que es la idea de islas aisladas. Trabajar en discapacidad no debe ser este trabajo de, ¿no? de, de, de vernos como islas. Más bien es super, sumamente importante transversalizar nuestro trabajo. Obviamente yo coordino una iniciativa específica de discapacidad, pero para nosotros es también importante crear alianzas con a nivel global, pero también a, a nivel nacional, con iniciativas específicas, como Islas Aisladas, otra vez, pero también con las eh, asociaciones de empleadores a, a nivel global o con las pymes. Estoy, estoy pensando cómo apoyar como red mundial las, las, las pymes en la inclusión de, de personas con discapacidad, pero también trabajar con asociaciones de industrias específicas que tal vez hasta ahora, ahora nunca han pensado en la inclusión de discapacidad. Entonces, lo que me gustaría destacar es realmente es la idea de siempre colaborar en conjunto para aumentar nuestro impacto eh, en la inclusión de personas con discapacidad y pensar ya en el futuro de trabajo y los, los mercados laborales de, del futuro en, en tecnologías como la eh, eh, inteligencia artificial, porque eso son, son cosas que ya están, y cómo, bueno, cómo, usarlos para el beneficio para nosotros todos, incluyendo personas con discapacidad, y a la vez eh, prevenir que estas tecnologías y a, eh, otros desarrollos del futuro aumentan la discriminación eh, contra cualquier persona, incluyendo personas con discapacidad. Perfecto. Muchas gracias, Jürgen. César. Sí, Jürgen acaba de decir un tema que me fascina, el tema de los derechos digitales de personas con discapacidad. Eh, no, yo quería quizá plantear el tema, como decía Neruda, de la ardiente paciencia. ¿no? Creo que una, una cuestión que es muy importante es caminar en, en un escenario dialéctico en que, por un lado, queremos eh, transformar la realidad de la manera más rápida posible y, en otro lado, tenemos una realidad que es obcecada y que es difícil de, de transformarse en tecnología. Yo siempre digo que está la ley de, la ley de Pareto, ¿no? 80-20. Hay un 20% de los problemas que se pueden solucionar eh, con tecnología, porque la tecnología transforma la realidad subyacente. Pero en el 80% de los problemas la tecnología lo único que hace es la lleva a un nivel superior, pero no transforma la realidad. O sea, amplifica, pero el problema sigue estando igual. Eso nos pasa... Claro, vemos WhatsApp para personas con discapacidad, es maravilloso, todos lo vemos, ¿no? O Netflix, pensemos Netflix lo que era antes poner un, un, un VHS, <risa> imaginémonos una persona con discapacidad lo que era eso. Pero vemos también cuando, como pasaba con un colega de la 11, ¿no? Se te pincha la silla de ruedas en, en Washington, ¿no? O tienes que subir una silla de ruedas que cada vez son más, más maravillosas y más pesadas, ¿no? A un auto, ¿no? Y dice, bueno, sí, bueno, pues lo transformo, pero la vida es muy complicada. Entonces, quizá mi mensaje un poco es que tenemos que movernos de nuevo con esa ardiente paciencia entre tratar de realmente de apostar por la innovación y por transformar todas esas realidades que sí podemos mover la aguja más rápido, ¿no? Y, y luego tener paciencia, perseverancia, ¿no? Y entender que la vida es complicada y va a ser complicada durante mucho tiempo, ¿no? En, en las situaciones de fondo que no sirve simplemente el atajo, sino sirve un trabajo consistente de largo plazo, de hablar con la gente, ¿no? De entender que esto es importante, ¿no? Entonces, creo que tenemos que movernos con las dos manos para, para que la agenda de de inclusión, pues realmente llega a buen por todo. Excelente, César. Gabriel. Trato de que sean dos minutos. Eh, <risa> Creo que el gran desafío que tenemos las personas que estamos acá es evitar de que este mensaje se quede en una cámara de eco. Y eh, tenemos que tratar de que más de mil personas presencialmente acá en Viena y un montón más conectadas, puedan ser embajadoras de, de decir, ok, esto es algo que en verdad importa y tratar de, de difundirlo, ¿no? Y como decía antes Sedurnes, es, si esto solamente se ve como un tema de sustentabilidad, un tema de responsabilidad social empresaria, creo que estamos perdidos. Eh, tenemos el desafío de llevar conocimiento y creo que cuanto más conocimiento llevemos, más difícil es ignorar muchas realidades. Y si no, súper de acuerdo con, con lo que comentaba César y Jure Grantes, ¿no? es eh, la tecnología lo único que hace es amplificar sesgos. Y si hoy, en lo que hacemos nosotros, particularmente cada vez más algoritmos que usa la inteligencia artificial para hacer selección de personal. Y un algoritmo básicamente lo que trata en este caso es decir, bueno, recibe un montón de CVs y le muestro al reclutador aquello que le gusta. Yendo fuera de la discapacidad, hay algoritmos que aprendieron a no mostrar personas que tenían su dirección dentro de determinados códigos postales porque sabía que el regulador no buscaba gente ahí porque tal vez asociaba eso a barrios peligrosos. Entonces decía, bueno, no quieres gente de aquí, no te lo muestro. Entonces empiezas a invisibilizar un montón de, en este caso de aplicantes, que su único error era vivir en el código postal incorrecto para el algoritmo. Y así pasa con personas con discapacidad donde tenemos procesos que para el momento de reclutar... Muchas veces lo que implican es contestar algunos test y si esa persona tarda X tiempo en contestar ese test, tal vez producto de su discapacidad y no porque no pueda responder ese test, quedan automáticamente afuera. Entonces creo que tenemos el desafío de utilizar la tecnología como una herramienta que nos permita potenciar lo bueno y entender qué es lo que tenemos que hacer para cambiar, sobre todo evitando sesgos y que esos sesgos lo que hagan es perpetuar vulnerabilidades. Muchas gracias, Gabriel. Y Edurne tiene el honor de cerrar con los últimos dos minutos del panel. Eh, muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que también tenemos que plantearnos el transformar la pregunta. No hay personas con discapacidad preparadas para trabajar, pero no las hay porque no hemos dado una oportunidad, porque no hemos buscado. Sí, existe una brecha educativa. Existen muchas brechas, pero pongamos nuestro papel en transformar aquello. Aquí hablábamos de, de para conseguir llegar al empleo, porque a lo mejor no llegan al empleo porque directamente no se les ha tenido cuenta en, en el inicio. Y venimos hablando de productos y servicios. No hay clientes con discapacidad porque nuestros productos y servicios los tienen contemplados. Vayamos a por ello. Al final, tenemos que conseguir cambiar el discurso de pasar del no hay al puede haberlo y, de hecho, lo hay. Lo que pasa es que qué podemos hacer nosotros para que lo haya. Creo que eso es una parte bastante relevante. Y luego, no perder nunca la esperanza de ir a trabajar con la fe del converso. A mí no hay nada que me pueda parecer más retador que cuando alguien te dice esto no es posible. Esto no es posible, y estoy dando con, con el primer comentario justo con el que recaba, esto no es posible hasta que nos sentemos. Y si hay que ser repetirlo 40 veces, a lo mejor a la 41 te lo crees. Y a lo mejor al tercer error dices, vale, es que hasta ahora no ha sido posible porque hemos ido por el camino equivocado. Desde luego, eh, creo que los, números, los números muestran que es rentable pero los números a veces no te acompañan a la primera y te tienen que acompañar a la segunda y a la tercera. Y, como hablaba al principio, cuando hilaba con experiencia de cliente y experiencia de empleado, no nos olvidemos que lo más importante es nuestra propia mentalidad. Si nosotros no cambiamos la forma de ver la realidad, la forma de ver a las propias personas con discapacidad, difícilmente nos creeremos todo lo demás. Porque para, para echar abajo cosas, la tecnología es maravillosa, todo es maravilloso, pero los lo primeros que nos tenemos debajo somos nosotros mismos, cuando creemos y solo vemos limitaciones en la situación de enfrente. Entonces, muchas gracias, Andrés, muchas gracias a todos. Eh, la verdad que, que por mi parte creo que esa parte también, no olvidando, ese lado más humano que tenemos todo y nuestro propio rol. Oh, importantísimo. Bueno, les pido un tremendo aplauso para este gran panel. Que creo que ha sido tremendamente interesante. Muchísimas gracias por la participación. Y bueno, continuamos con, con la agenda del evento. Muchas gracias.